¿A dónde está Jimena Sirunlik? que hoy subía fotos en Twitter? ¿Dónde está Jimena? A ver. Muy buenos días, pame. Muy buenos días para todos. No estamos en Jurassic Park. Estamos nada más ni nada menos que en Temayquén. Un día espectacular. Un calor tremendo. Estamos con Martín a punto de darle la mamadera a un murcielaguito bebé. Miren lo que es eso. Está con una mamá sustituta porque se cayó, parece del nido o algo así, o hay algunos murciélagos que no reconocen a, a los bebés, y ahora tiene una mamá sustituta y estamos a punto de darle la mamadera, ¿no es así? Exactamente, le estamos a, a punto de darle de comer. Es un murciélago, un zorro volador grande. Un zorro volador grande lo bautizamos Payares Junior. No oh, sé si les parece oh, bien, oh, porque no oh, tiene nombre. ¡Qué horror! ¿Por qué Para no una es lechuza? una lechuza por ahí? Bautiza, no, mire. Mire, no, no, no es el lechuza. Está bien, Payares Junior. La buena que la no le puso Aníbal. Sí, que eran chupasangre! Una barbaridad. No, no, cariñosamente porque es de los murciélagos la nota que le pongas Paya, le podés poner Aníbal y cerramos el ángel. ¿Aníbal? Aníbal. ¿Aníbal Payares? Bueno. Aníbal Payares. Aníbal Lo utilizamos como Aníbal. Un pilotazo en contra. Ahí está. Pobre Bueno, ahí ven cómo está. Ay, ay, ay. ay. Igual lo que es que te hablen con ternura, para mí es una... Está probando la letra. Hay que remar la mamadera. No hay cosa más fea que ese bicho. No seas más, no, no Este no es de los bien. lindos Porque hay, no, no, no, no, no. hay algunos que no tienen nariz Qué divino. Es como perrito, un perrito? Se lo ve como un cachorrito ¿No ven que tiene linda cara? Ah, bueno, una vuelta? hay que no, empezar a en tomar manantiales se me metió Cuesta un poquitito, pero está tomando Esto no es de los feos que no tienen nariz Este es una especie muy linda de murciélago Estos son muy lindos, ven No son, no es que son ciegos, sino que ellos ven bastante Ah, bien <risa> Bueno, contanos, porque la verdad que, es que estamos burros que no sabemos son nada. Son de día, no son nocturnos. Ellos ah, claro. comen mucha fruta, está tomando la leche porque es una cría, También consume mucho lo que es el néctar que nosotros le proporcionamos. Ay, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que lo pasó? ¿La mamá, la mamá lo, no, no lo reconoció? Eh, lo que sucedió es que justamente la madre lo que hizo fue soltarlo, es una práctica totalmente natural sí, sí. en la naturaleza, y lo que hicieron los cuidadores Ay, fue al ver este movimiento que estaba en el suelo, lo trasladaron acá al sector de nursery. Ay, mi vida Ay, ay la vemos ve, ve, ve, Anda esa, practicando, Jiménez, Por <risa> si te perdiste ¿Cuánto ah, tienes? sí, sí. la Miren Soy yo esta A ver, soy a ver a ver, <risa> a ver la cancha <risa> ¿No ven? Ahí está Ay, ay Acariciado, no, Jiménez, Que acaricien no, no Cuidado el cuello No primera. se lo puede acá ¿Por qué no que, se lo puede acariciar? Sí, va a la yugular directo Como payares A la yugular directo A ver Puede ser que no quiera estar tomando ahora porque ya está arrancando Se a comer ahogó, todo pobre. lo que es sólido, que son frutas, mucha manzana, banana. para tomar para abajo. Entonces, nosotros lo que estamos dando ahora es un, solamente una proporcionada de lo que tendría que consumir. Ah, ok, ok. Ahí está la viendo un poco. pero ven sí, que sí. de carita es lindo, no sean así, ven que es muy lindo. No, muy bonito, sí, sí. Es bastante... Oh, ¿Podemos llevarlo a casa? Oh, ¿Cuánto tiene? ¿Dos meses? Dos meses y diez días. Nació el 9 de octubre aproximadamente. Ahí está. Oh, sí. Ahí va, ¿se ven bien? Sí no, la cogito, la un Primer plano maravilloso oh. uh, sí. ¿A cuánta temperatura tienen que...? ¿Cómo hacen en invierno? Porque estos bichos no no pueden vivir en pleno invierno No, en pleno invierno no pueden vivir Ellos en el recinto de los murciélagos Tienen una temperatura constante Así que es alrededor de unos 28 grados mm. Y la humedad también es muy importante para ellos Está alrededor de unos 80% mm. ah. okay. No, es bebito No, es bebé, es bebé, ¿no es cierto? Che, tiene lengua y poco va tomando. Tiene lengua, paya. ¿Cómo hace para, para comer cabeza para abajo? Es muy raro, es verdad. Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Viste? Se parece ah, al que o sea, tenía eh, Viviana o lo sigue teniendo, la negrita, ¿cómo se llamaba? Tila. Se parece a Tila con Eres alas. Un perro, bueno, pero, se, pero parece a un se murciélago. ¿sí? Sí, bueno, es a al revés, Tila parece un murciélago y este parece un perrito, oh, oh, oh, oh. Tila. Sí, Pobre se Tilia. parece a Tila. <risa> Tila con alas. Hola, Vivi. Sí, ¿Qué, no, qué, ¿Qué leche toman? Porque obviamente leche de vaca no, no toman los animales. No, no, esta es una leche preparada por la nutricionista de la Fundación Temayken, sí, es una leche que es básicamente para ellos mm. ¿sí? depende de qué especie sea es la que nosotros vamos a poder brindarle Ah, sí, la okay. nutricionista se encarga de eso. Okay. ¿Y se toma toda la mema, entera? Sí, oh. ahora está va, de, va a estar dejando, sí, al principio cuando llegó, sí, se tomaba todo, pero mm. ahora como ya está consumiendo sólido, que es lo que ellos van a comer cuando son adultos, mm. va a dejar la mamadera, okay. sí, va a tomar 5 o 6 mililitros, va a tomar. Bueno, vamos un poco más a darle, a ver, dale payares, vamos, no seas así. <risa> <risa> no, Vamos a tomar aníbal. toda la mema. Aníbal, se llama. <risa> ah, bueno, Aníbal. Jime, volvemos sí. en un ratito con otro con otro especimen. Sí, En sí, un sí, ratito. ¿no? Dale, le vamos no, al acuario, al acuario a ver las ballenas gigantes. Vamos. Bueno, qué lindo. Buscate uno que se parezca a Tempo, pero no a las ballenas, no a hablando no, de... no. Un no, bicho, no, no, un bicho este Mike. <ríe> se está botando risa no en el control, Sí, no, yo no sé, qué maldad todo. Ay, Uno que Dios. se parezca a Julio Chao. <ríe> o que se parezca a Matías Ale, que estrena esta noche. Se...